¡Hola! Bien, este es un Get Ready With Me del de mes de noviembre, aunque ya estemos en diciembre. Primero vamos a poner protector sobre nuestro cabello, un protector de calor, para que podamos usar la secadora junto con la plancha. Vamos a cepillar el cabello mientras usamos la secadora para que de esa manera nos quede más liso y que se pueda planchar con mayor facilidad. Vamos a secar súper súper bien el cabello desde la raíz para que no se nos esponje. Voy a colocar nuevamente protector de calor en mi cabello porque voy a usar la plancha para que no se me queme. Me voy a asegurar de alisarme el cabello por mechones para que me quede bien liso. Ahora voy a pasar a maquillarme y primero me voy a colocar la base que es Fit Me Toque Mate de Maybelline, que por cierto es bastante buena. La voy a aplicar con mis manos porque esa es la manera en que más me gusta aplicar la base de maquillaje. Voy a colocar solamente unas gotas de corrector y también las voy a difuminar con los dedos. Voy a tener mucho cuidado de no pellizcarme los párpados con el enchinador. Y voy a poner solamente una capa ligera del primer rímel, que es un rímel de almendras. Voy a cepillar mis cejas antes de maquillarlas para que tengan una mejor apariencia. Voy a delinearme la ceja de manera muy suave para que no se vea demasiado recargada la ceja. Voy a colocar corrector en esta brocha plana, solamente una gotita de corrector y con esa gotita voy a delinearme la ceja en los bordes para que de esta manera quede la ceja más definida. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado para no saturarnos de producto. Voy a colocar un poco de polvo traslúcido sobre los párpados para que de esta manera resalte más la sombra de ojos que me voy a colocar después. por cierto la paleta de colores que estoy usando para las sombras es de Nudes de Maybelline que por cierto es muy buena Voy a colocar una segunda capa de rímel para que mis pestañas se vean más largas. Y la marca que estoy usando es Grey Lash de Maybelline. Coloco un poco de iluminador en mi nariz y a lo largo de mis pómulos y voy a finalizar con un brillo para labios Y eso es todo por el video de hoy. Besos. Bye.